En Mesoamérica se asentaron gran número de culturas, las cuales tuvieron diversas características y dinámicas sociales. Sin embargo, es curioso que las leyendas sobre seres pequeños no humanos estén presentes en la mayoría de las culturas de la región. Hoy conoceremos las leyendas de los chaneques y aluches, los duendes prehispánicos. Chaneques Al igual que los gnomos o duendes europeos, la mitología mesoamericana recoge relatos sobre seres elementales, protectores de la naturaleza y habitantes de los ojos de agua, bosques o zonas arqueológicas. Los oícan chaneque, que significa el que vive en lugares peligrosos, es el nombre náhuatl que se le da a los pequeños seres similares a niños muy traviesos, pero con un rostro de anciano. Estos pequeños seres harían que aquellos que se internan en los bosques se pierdan y que los que se acercan a sus lugares de descanso, como los estanques de agua, se enfermen. Viven en un mundo subterráneo al que se cree que acceden a través de los árboles secos, como el Kapok. Según cuentan las leyendas, estas criaturas serían las responsables de raptar niños de las regiones que viven aisladas de grandes poblaciones y además se dice que pueden robar el espíritu de las personas que se internen en su hábitat, pudiéndoles incluso provocar la muerte. Aluches. Curiosamente, los chaneques no son los únicos seres de baja estatura de los que se habla en la mitología prehispánica. En la zona sur de México, donde los mayas crearon grandes ciudades, también dejaron registro de los llamados a luches. sobre estos existen dos leyendas que dan cuenta de su origen por un lado se cree que los antiguos chamanes o sacerdotes creaban pequeñas figuras de barro y con ayuda de los dioses les otorgaban vida y poder para conseguir esto llevaban a cabo rituales en donde incluso vertían gotas de su propia sangre a las estatuillas a fin de animarlas y fortalecer el vínculo con ellas para después depositarlas en los cultivos con la misión de que sean los guardianes de los mismos. Luego, durante un tiempo, les hacían ofrendas hasta que estos desaparecieran, para convertirse en seres sobrenaturales. La otra leyenda sobre el origen de estos seres sostiene que en realidad fueron parte de la primera civilización que habitó estas tierras los antepasados míticos y que gracias a sus poderes se convirtieron en ídolos de barro y piedra para afrontar el diluvio y así vencer el tiempo y la muerte. Se cree que estos espíritus se mantienen resguardando las ruinas mayas y que adoptan formas de pequeños seres parecidos a niños de entre 3 y 4 años los cuales también hacen maldades ocultan las cosas emiten extraños gritos y tienen la facultad de provocar fenómenos naturales estas leyendas son parte fundamental de la cosmología prehispánica a tal punto que en la zona arqueológica de yaxilán en chiapas se encuentra la estructura 33 increíble porque en ella se puede apreciar la figura en piedra de estos míticos y pequeños seres los mayas dejaron registro de cómo eran los aluches podemos verlos con un cuerpo regordete largas orejas, nariz prominente, una especie de rabo y más extraño aún es que en la cabeza portan un gorro, muy similar a las características de los duendes europeos. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Puede albergar el mundo desde tiempos inmemorables una raza de pequeños seres que se ocultan permanentemente de la vista de todos y que dieron origen a las diversas leyendas en diferentes culturas? Eso es algo que no podemos aseverar. No obstante, mito o realidad, en los lugares más recónditos de México, la gente aún sigue tomando precauciones para protegerse de estas pequeñas criaturas que acechan en la soledad de los montes. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.